Lo Cheiro Díaz eh, y ella, quien me acompaña, es Lola Pérez. Ambos somos astrólogos, ambos tenemos certificación del CAF, por supuesto, del Centro Aprender Astrología Fácilmente, y entre ambos preparamos un máster en Astrología Kármica. Y tú sabes hacer una carta natal, sabes qué significa Venus en la Casa 12, pero...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 Si compras el máster, vas a tener acceso al máster toda la vida. Si lo compras por bloque, vas a tener acceso eh, por seis meses a ese bloque. Y si antes de los seis meses compras el siguiente bloque, queda el bloque anterior, queda por seis meses más. Es como que vas renovando, ¿sí? Y cuando completas los siete bloques... Vas a tener de por vida todos los bloques, siempre que antes de los seis meses hayas comprado el primer bloque. Si no, se vence. Y si lo compras por video, tenés un mes. Para acceder eh, es muy fácil. Si no estás registrado en el, la página en patagoniastral.com, en el CAF,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 y yo he superado muchas cosas de lo cotidiano, de lo, eh, de, lo, de lo del día a día. Eso es lo fantástico de la astrología kármica. Yo por una posición planetaria, kármicamente, yo tenía una cuestión... Lola, bueno vos ya lo sabes, así que se los cuento a todos Tenía una cuestión tan básica Vos sabés que yo me ponía a cocinar Cosa que hacía todos los días Y empezaba a tener un dolor en la espalda ¿sí? En la parte media de la espalda, hacia abajo que he, he ido al médico, no me encontró nada me he hecho plantillas para las zapatillas y los zapatos y no me encontraba nada. Y era exclusivamente cuando cocinaba. Por una posición planetaria que encontré descubrí algo que tenía que ver con vidas pasadas. Y automáticamente se me fue ese dolor dolor tan horrible que me daba eh, cada vez que me ponía a cocinar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la astrología kármica no, no es regresión a vidas pasadas, donde uno puede llegar a ver qué personaje fue. En la carta na natal, en la carta astral kármica, no vas a saber si fuiste Cleopatra en otra vida, o si fuiste Marco Polo, o si fuiste...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 ahora te va a tocar disfrutar de lo que diste. maravilloso curso eh, que nos llevó con Lola eh, todo un año hacerlo, eh, desde abril del 2022, que lo empezamos a producir, hasta este abril del 2023, en que estamos lanzando el curso. Pues sí, lo hemos hecho con mucha ilusión y cuando las cosas se hacen con ilusión y pasión, aunque llevan trabajo, no pesan. Y espero nada más que, que os guste y que podáis disfrutar como nosotros hemos disfrutado haciéndolo. Bueno, te invito Lola a que veamos el siguiente vídeo. Vamos a la introducción del canal. Muy bien, venga, hasta luego. luego. Bueno, ¡hola, Lola! Hola, Marcelo, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Estamos eh, en este sábado pasando los, los efectos de que, que tuvimos producto del, eh, del eclipse, del... Del jueves y, eh, y bueno, ya como más más relajado, ¿no? Sí, ya sábado Ya bueno, se va a pasar un poquito eh, Para todos los que estén eh, Viendo este video hoy eh, Habrán visto que Junto con el eclipse, o sea Después del eclipse, cuando viene, empieza a salir de la oscuridad, también tuvimos un lanzamiento que eh, fue Astrología Kármica, que ahora sí está oficialmente lanzado eh, el máster en Astrología Kármica por Lola y por mí, eh, en el principio del video. Bueno, Lola... Eh, nos hace sorprender, a ver, a mí, ay, este, esta semana me parece, para este mes, eh, este, este paso del sol, no sé si me beneficia mucho. Así que, Hombre, a ti la Tierra no te viene muy bien teniendo tanto fuego, pero bueno. <risa> pero bueno se hace no lo que vas se puede. mal, ¿eh? No vas mal. Ya Días. te lo adelanto. No ah, es mal. Bueno, bueno, bueno. Todos los ascendentes Leo o Sol en Sagitario, eh, no vamos mal. No vamos mal. Eh, Así que, bueno, es la, empieza la, la temporada Tauro. Yo, como ves, también estreno presentación. Espero que les guste a todos. Uh -huh. Me encanta. Y nada más, ya si quieres, empezamos. Comenzamos. Con el sí. signo de Aries para Como... esta primera quincena, ¿no es cierto? Sí, vamos con Aries. Bien. Bueno. Ay, bien. espera, espera, que tengo... No, está muy hermosa la imagen. Tengo que eh, ver, a ver si nos achico a nosotros para que se vea bien la imagen de Aries ahí. Eh, porque está muy hermosa esa imagen. Bueno. <risa> Bueno, pues mira, Aries va a tener muchos cambios. Daros cuenta que este horóscopo nos pilla a todos con los dos eclipses. Ajá. ¿eh? El, el eclipse del día 20, que acabamos de pasar, y el del 5 de mayo, que bueno lo tendremos dentro de unos días. Entonces es un, un horóscopo muy potente, que nos va a afectar mucho. Ajá. Y a Aries pues, le pillan muchos cambios y cambios bruscos que le van a ayudar a evolucionar además mmm, dirás que lo que todo el mundo piensa y nadie se atreve a decir ya sabes cómo es aries no de oh, según lo digo lo suelto bueno pues va a decir cosas que todos pensamos y ay ninguno aries tuvo. aries cuida tu carácter que siempre es explosivo pero esta quincena tendrás la mecha más corta que nunca con tu energía e hiperactividad puedes provocar algún accidente fortuito. Para. Y piensa un poco antes de actuar para evitar cualquier desastre. Plutón queda en cuadratura este eclipse que se da en tu signo. Si tienes pareja, tendrás que tratar temas cruciales e intensos. Descubrirás cosas de tus amistades que te hará cambiar de opinión sobre ellas y no faltarán los enfrentamientos con las figuras de autoridad. Cuando hablo de figuras de autoridad, eh, puede ser igual un jefe, un padre, alguien al, con el que tú te ves que es eh, alguien superior a ti, un maestro, puede ser. Claro. ¿Eh? Te aconsejo que no te enfrentes mucho porque lo más fácil es que salgas perdiendo. Con tanta energía e impulsividad, Defenderás a tu familia capa y espada, pero también se producirán tensiones dentro de las relaciones familiares. Evita ser tú quien las provoque. Si serán tensiones, es mejor que estés a la defensiva en vez de atacar. Luego ya para la segunda quincena, la que parte a partir del 5 de mayo, tendrás que superar algunos problemas de autoestima, Aries, de salud o de trabajo. Debes organizar mejor tus rutinas y mejorar tu bienestar físico. Puede que mmm, enfrentarte a estas situaciones te frustre un poco. Incluso puede que esta situación te ponga de mal humor. Te tendrás que enfrentar a tus miedos y sentirás tu energía bloqueada, ya sea por falta de confianza o de motivación. Se pueden activar miedos o traumas del pasado que creías superados. Aprovecha este momento para tomar conciencia de tus heridas y buscar la forma de sanarlas. Es buen momento para transformar tu energía negativa en positiva y aprender a canalizar tu fuerza, tu pasión y tu creatividad de forma constructiva. Bien. Tendrás facilidad para relacionarte con los tuyos y en especial con tu pareja, te interesarás por aprender cosas nuevas y tendrás más claridad por lo que quieres y cómo conseguirlo. Te sentirás más libre e innovador. Tendrás la facilidad para romper con las rutinas y las limitaciones que te impiden crecer. Bueno, pues esto ha sido para Aries. Vamos con Tauro. Bien. Oh, Vamos. ¡Qué lindo el toro! Es muy bonito, sí. A mí, mira, personalmente, de todos los que he hecho, eh, me gustan todos porque los he escogido yo, evidentemente, pero de todos, y no es por darte betún, ¿eh? es Sagitario. Me encanta el me, cómo me quedo Sagitario. Bien. Bueno, pues Tauro, felicidades, que comienza tu temporada. Felicidades a todos los Tauro. Ya empiezan los cumpleaños taurinos Sí, desde el... pues mira, desde el día 20 claro. Porque a las cuatro horas del eclipse el sol entra en Tauro Entra en Tauro eh, Una vez a la, Sí, a las 4 horas, una vez pasado el eclipse Justo a las cuatro horas entra el sol en Tauro, o sea que ya está, estamos en Tauro Por eso este eclipse para mí es tan importante, bueno lo explicaba el sábado anterior eh, es tan importante, primero porque se da en un grado kármico, ¿sí? eh, por eso a pesar de que no lo habíamos charlado el sábado anterior, o sea antes del eclipse, eh, tomé la decisión de, eh, de lanzar astrología kármica, lanzar entre comillas, porque el verdadero lanzamiento es hoy, eh, que lo estamos haciendo juntos, ¿no? Pero sí. ya está en la web desde el sábado anterior. Eh, porque justamente el eclipse, por eso yo quería que Astrología Kármica fuera un doble lanzamiento, lo que se llama en psicoastromagia, arranque bifásico, eh, entre el sábado anterior y este, por este eclipse, que es un eclipse netamente cármico, porque se da en el grado 29, 49 minutos de eh, Aries. Entonces, mientras está durando el eclipse, el Sol está pasando a Tauro, entra a Tauro, entonces se da en dos signos. No es común que pase eso. ¿Sí? sí uh -huh. Bien, perdón, interrumpí. Y los nodos en, en el eje Tauroscorpio. Además, y los nodos en el eje Tauroscorpio. Fíjate que en octubre va a ser al revés. Los nodos estarán en Aries uh -huh. y eh, el Sol eh, van a estar al revés. Los nodo, el nodo, tú sabes que en julio pasa, junio julio uh -huh. pasa al eje Aries, Aries Libra, pues van a estar los nodos en, en Aries... Y el Sol va a estar, eh, creo que en Escorpio, en ese momento. O sea, que también va a coger ahí dos signos. Bien. ¿sabes? Curiosamente, Escorpio corresponde al eje Tauro-Escorpio Tauro que estamos ahora. Claro. Se va a dar al revés, pero igual, al fin y al cabo. Bien. Al bueno, que vamos con Tauro. Vamos con Tauro, qué pobres, están ahí sufriendo, cruzando los dedos. ¿Qué me dirá para la primera quincena? Pues mira, para la primera quincena su principal objetivo es la economía y el trabajo. Muchos de vosotros es posible que cambiéis de trabajo o dentro de la empresa en la que eh, estáis, paséis a otro puesto que nada tenga que ver con lo que venís desarrollando hasta ahora. Si os dedicáis a temas intelectuales o comerciales, os va a ir muy bien. Vas a estar muy impulsivo a la hora de hablar, dirás sin pensar lo primero que se te ocurra que esto no es propio de Tauro, pero va a ser así. Pero además utilizará palabras que pueden dañar a otros y te va a dar igual. Procura ser un poco diplomático si no quieres perder alguna amistad que te importa. Con el amor te irá bien. Lo puedes encontrar entre tus amigos de toda la vida o en internet. Y luego ya para la segunda quincena, que empieza el 5 de mayo, pues aunque no te gustan nada los cambios, Tauro, los vas a tener. Sobre todo a nivel de pareja y de relaciones, y también con el dinero, tus valores, tus recursos. Buscarás nuevas formas de generar ingresos y, como no, de disfrutar de la vida. No te va a quedar otra que salir de tu zona de confort y adaptarte a lo nuevo. Tendrás conflictos con las personas que no te dejen ser como realmente eres tú. Te sentirás atraído por personas que te pueden beneficiar económicamente o te ayuden a transformarte. Tu nueva visión de la vida será más tolerante. No te preocupes si cambias de pareja, habrá otra a la vuelta de la esquina y mucho mejor Ocurrirá lo mismo con tus relaciones, ya sean de grupos o amigos. Cuidado con las fiestas, que se te puede ir de las manos o gastar demasiado, Tauro. ¿eh? Cuidado cuando celebres el cumpleaños, no se te vaya la mano con la fiestuqui. Bueno, pues esto es lo que hay para, para Tauro y vamos con Géminis. Con Géminis. ¿Eh? Wow. Bueno, este tiene tonos azulitos por aquello del aire Claro Y eh, bueno, Géminis, vas a estar muy pendiente de los tuyos, de tus amigos, de los familiares Necesitas sentir el amor de los tuyos y que te alaben Son días en los que no te gustará nada estar solo Además te encantará estar al corriente de todos los cotilleos que se den si tienes negocios te va a ir bien, tu mentalidad financiera la tendrás en alza esta quincena. Además, tu regente en conjunción con Urano te hará tener ideas geniales e innovadoras. Si tienes alguna idea para iniciar algún negocio o cualquier otra cosa, la opinión de tus familiares la vas a valorar mucho. Y luego, a partir del 5 de mayo, pues es muy buena quincena para momentos de amor con la pareja. Si no tienes pareja y la encuentras esta quincena, es muy posible que sea poco duradera. Y si estás en una relación en la que actualmente tienes problemas, pues pueden ocurrir dos cosas. Que lo habléis y transforméis la relación para, para llevaros mejor o que esta relación definitivamente muera. Hmm. Puedes tener problemas a la hora de expresar lo que sientes, Géminis. Tienes un conflicto entre lo que quieres y lo que necesitas. Deberías pararte a pensar esto. Es que si no lo haces, al final puedes caer en una estabilidad emocional o, o en, en, en una inestabilidad emocional. Inestabilidad. Que no es lo mismo. <ríe> o en un estado de nervios. Saturno te ayudará a sentar tus pensamientos y a que tengas la mente más clara para abarcar todo esto y puedas expresar lo que sientes con seriedad. Si necesitas que te echen una mano, pide un consejo a tus mayores, Géminis. Eh, ¿Y esto es? No es ¿Sí? fácil aconsejar a un Geminiano o Geminiana. Bueno, yo le aconsejo que pida consejo, luego Uf, él qué. ya sabe que tiene sus ideas. ¿eh? Sí, sí, pero no, no, nunca funciona. Nunca funciona eh, Siempre van a tener una justificación No, no, porque yo Yo, yo Sí, bueno Vamos con, con Ahora Cáncer Con cáncer Con este hermoso cangrejo que hay aquí Ay, qué hermoso Esa luz Sí Bueno, a ver, cáncer que lo tuyo es defender la familia, y esta quincena pondrás gran énfasis en esto. Sientes que la familia te necesita, pero ten cuidado, porque también se pueden dar conflictos que te pueden afectar emocionalmente. Tu regente, en sextil con Saturno, te dará paciencia para tratar asuntos delicados, pero también está en cuadratura Plutón, hay emociones del pasado que no has trabajado, y esto te puede obsesionar y abrumar al punto que no te deje concentrarte en las tareas diarias que debes hacer. Todo esto te puede poner de mal humor y es cuando puedes llegar a tener conflictos familiares. Bueno, cáncer es que ya lleva una temporadita trabajando con estos temas de emociones familiares y parece que le está costando resolverlos. Mm. A partir del 5 de mayo, cáncer, ¿estás pensando en viajar o estás preparando algún viaje? Defenderás tus creencias y lo que sientes tuyo a capa y espada. Ten cuidado de no enzarzarte en discusiones por tus creencias o filosofía de vida, sobre todo si es con tu jefe, con el que te enzarces. Marte te acompaña y andas muy guerrero. Es que si te metes en discusiones, luego lo vas a lamentar y ya sabes que te inestabilizas emocionalmente enseguida. De por sí, es que vas a estar muy alterado emocionalmente. Tu regente en oposición a Urano te va a tener muy nervioso, pero Saturno te ayudará a pensar con claridad para que sepas lo que quieres realmente. Y Marte te ayudará, te dará impulso y energía para que vayas a por ello. No es mala quincena, solo tienes que tener cuidado que las emociones no te alteren. Bueno, bueno, eso es difícil para cáncer también. Muy difícil, muy difícil. Yo que sabes que vivo, bueno, no vivo, pero tengo una relación muy, muy, muy estrecha con un canceriano. Uy lo vivo sí sí sí sí sí yo estaba pensando cuando vos dijiste todos saben que mi mamá es de cáncer eh, un viaje Espero que no sea la casa del hijo el viaje <risa> o no sea de este bueno, hijo digo <risa> también puede ser un viaje interior eh que no lo he dicho pero pero puede ser bueno mientras no venga a casa no hay problema <risa> Bueno, ya mi cancerito estoy deseando verlo, sin embargo. Bueno, pero vos sos Virgo. Mi hermano, sí. ta mi hermano también es Virgo y, y convive con ella los 365 días del año. Y estará muy feliz. Y es muy feliz. Eh. Bueno, vamos con Leo. Bueno, a ver, para la primera quincena, Leo, y ahora sí presto mucha atención, hasta me saqué los lentes. ¿Para qué? Para mirarme hacia adentro, porque es mi ascendente, así que me afecta también. Bueno, pues, Leo, eh, vas a estar muy pendiente de tu hogar y de tus hijos. Bueno, tú de tu hogar. De mi hogar, sí. ¿Quieres que a tus cachorros no les falte de nada y que estén lo más cómodos posibles? que se sientan a gusto en casa. Tienes ganas de divertirte y de disfrutar, de materializar proyectos que has estado pensando y preparando y de tomar iniciativas para posicionarte como líder. Tienes ganas de enfrentarte a alguna figura de autoridad, ten cuidado porque te puede salir mal. Mejor mantente a la defensiva. Ahora no es el momento para reclamar nada. Eres uno de los signos ...de los que les esperan muchos cambios y te va a costar adaptarte. Pero vamos con la segunda quincena que empieza el 5 va. de mayo. Que ya te tocaba, Leo, que esta Ay. quincena vas a brillar más que nadie. ¿En la segunda sobre... quincena? Sí, sobre Bien. todo a nivel laboral y social. Expresarás tu individualidad como no podía ser menos, también tu genialidad y creatividad... Vas a cambiar algunas eh, cosas de tus rutinas y pueden suceder acontecimientos que alteren el curso de tu vida. Claro, con esto te puedes sentir más nervioso de lo habitual. Debes de tener cuidado que en un arrebato de impulsividad te puedes enfrentar a tus superiores y esto no te conviene. Menos mal que Saturno te va a dar paciencia para pensar las cosas y poder manejar asuntos delicados. Con la creatividad estás a tope, podrás desarrollarte en el campo que quieras. Solo una cosita, ten cuidado con tu ego. Hay gente que no entiende muy bien lo de tu ego y te pueden ver prepotente. Mm, ok, tendremos vale. cuidado. Bueno, pues vamos con Virgo. Y Virgo... Te toca, Lola. Pues toca para Virgo, a ver, bueno, ahora se me ha ido ahí, pues nada. Pues va a poner en marcha algunos proyectos, eh, Virgo, en los que ha estado trabajando y con los que quiere mejorar su economía. Incluso puede que cambie de trabajo, algo que no tiene nada que ver con lo que ha hecho hasta ahora. Por supuesto, también estará muy pendiente de su salud y de sus rutinas. Vas, Virgo, vas a saber comunicarte con claridad y confianza y tomarás decisiones importantes para tu futuro. Tu mente estará ágil y creativa. Aprovecha para hacer lo que te apasiona y disfrutar de la vida. Tu regente, en conjunción con Urano, puede que te tenga esta quincena un poco nervioso o impaciente. Bueno, yo impaciente lo soy siempre. Siempre, así que para qué. Sí, yo me compro unos zapatos y no me los pongo en la tienda y salgo con ellos a la calle por vergüenza. <risa> Pero si no lo haría, ¿eh? <risa> ya te lo digo. Yo sabes que te... que hice... Incluso lo hice una vez. Yo lo hago siempre. Ya sabes que yo tengo Virgo interceptado en mi casa uno, así que tengo cosas de, de virginiano también. Esas e impaciencias. Sí, sí, sí. Pues mira, Virgo a partir del 5 de mayo... Pues queda en la casa 11 y sin planetas y eso es muy bueno. ¿eh? ¿eh? Va a estar más social de lo habitual. Si busca nuevas amistades lo harás pensando. A ver, las nuevas amistades que va a buscar Virgo van a ser... ¿En qué me puede ayudar esta amistad? Ah, mira. Virgo en la casa 11 siempre es así. Tiene amistades, las busca... Uh -huh. con el interés de, bueno, yo te ayudo, pero tú yo te presto una y tú me das dos. Uh -huh. ¿Eh? Es el interés que tiene Virgo en la casa 11. Eh, entonces va a buscar quién le puede ayudar y cómo le pueden dar un empujón con un proyecto que tiene entre manos. Va a estar lleno de ideas y hasta Virgo puede que tenga sorpresas, tanto en el amor como en el trabajo. Eso sí, ten cuidado con los nervios y el estrés que te pueden alterar un poco. Emocionalmente andarás un poquito contrariado con lo que quieres y con lo que realmente necesitas. Saturno, insistir con tu regente, te va a ayudar a pensar claro y con paciencia lo que es conveniente para ti en estos momentos. Bien.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 Sí, Libra, ¿te gusta? Me encanta me encanta a, a todas las imágenes que vi hasta ahora eh, me gustan mucho la de Leo, me encantó, el león está divino y, y la de Tauro también, el toro está muy lindo y Libra ¿Y tú? me gusta y tu expectante al tuyo que te dije, es el que más me gusta a mí bueno, vamos a ver Vamos a ver. No te esperas que estamos con Libra y mira, para la primera quincena lo más importante va a ser su pareja o socios y sus relaciones sociales, sobre todo las más cercanas. Intentarás evitar cualquier tensión como es propio de ti, debes aprender a expresar tus opiniones y sentimientos con sinceridad y aceptar las diferencias que puedan surgir en tus relaciones. En esto te ayudará tu regente, que ahora está en Géminis, y estarás más comunicativo y curioso. Buscarás nuevas experiencias y estímulos. Valorarás más que nunca una conversación inteligente con su toque de humor. Si te dedicas a la escritura o a algún tipo de arte, esta quincena te va a ir muy bien. Y luego, Libra, a partir del 5 de mayo, pues vas a tener la necesidad de estar solo, pero ten cuidado, Libra, porque esto para ti no es bueno. Tú necesitas compañía y si pasas mucho tiempo solo, emocionalmente te puedes venir abajo. Si consigues superar las ganas de soledad, te irá bien con tus relaciones, tanto a nivel social como de pareja. Si tienes una profesión creativa o artística, también te va a ir muy bien. Una quincena en la que todo parece que se te pone fácil. Te traerá la gente con sentido del humor, con la que puedes tener a la vez una conversación inteligente y desenfadada. O puede que te vayas con, una, con tu pareja a una excursión donde los dos podréis, podéis aprender algo nuevo. Sí. Estás preocupado por la imagen que das. Sientes que los demás te miran raro, pero, no es una, pero eso es solo una percepción tuya. Libra, no es el momento de ponerse a dieta, pero sí de tener mucho cuidado con las adicciones. Se te pueden ir de las manos. Protégete de los virus, porque también eres sensible a pillarte cualquier cosa que pase de cerca de ti esta quincena. Anda, debe de tener a Neptuno cerca, Libra. Seguro. Bueno, ¿algún contacto hace Venus con Neptuno? Que ahora no recuerdo. Y de ahí lo de cuidadito con los virus. Bueno, pues vamos con... Scorpio. Bien, este me toca también porque está mi luna ahí en Scorpio. Ah, sí, es verdad. Muy lindo bueno, también, pues mira, Scorpio. Pues continúas con el proceso de transformación, Scorpio. Hay cosas en tu vida que están cambiando, sobre todo esta quincena va a ser a nivel relaciones. Eres fuerte y tú sabes que eres el ave fénix, ánimo escorpio. Te queda poco para que el nodo sur salga de tu signo y así quedar más tranquilo. Con tu regente en acuario tendrás cambios profundos en tu forma de pensar en cuanto a la sociedad. Estarás más rebelde de lo habitual y buscarás nuevas formas de expresar tu creatividad. Cuidado con enfrentarte a las figuras de poder porque tienes las de perder. Si quieres reivindicar algo, este no es el momento, es mejor que estés en la defensiva. Y luego a partir del 5 de mayo, pues estará muy pendiente de su crecimiento personal. Vas a estar, realizando mucho tus eh, vas a estar analizando mucho tus emociones para conectar con tu fuerza interior y ver cómo puedes transformar tu vida. Sobre todo analizarás lo que tiene que ver con tu entorno más cercano. Sientes que hay relaciones que ya no te aportan y tienes la necesidad de afrontarlas desde otro punto de vista o bien darlas por terminadas. Tienes proyectos que quieres desarrollar a lo grande. Con ellos buscas el éxito y el poder. No te digo que no sea posible, pero ya sabes que todo tiene un precio. Bien. Eso para Scorpio y tachán. Llegamos a... Sagitario, al... ¡ay no! Está divino, me encantó ese caballo. A mí me encanta, con el arquero aquí, saliéndole sí. no se sé sabe muy bien de dónde. Sí, me encantó. Sí, sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. Muy bueno, muy bueno. Con bueno, pues de hombre con sí. Muy lindo. Es bueno. que es una, es, es, es una simbiosis de, de los dos. Sí. ¿Sabes? Que mmm, me dije, ay, mira, es distinto, me gusta. Sí sí, sí. sí, sí. Y le sale por aquí también la pierna del hombre entre las sí. patas del caballo. Es que está estupendo. Sí, me encantó. Primera quincena, eh, si tienes asuntos legales entre manos, te van a ir bien. Eh, asuntos legales, no solo judiciales, sino papeles oficiales que hay que arreglar, uh -huh. estas cosas, okay. te, va, te va a ir bien, se te va a dar ligerita la cosa. Y también en el tema espiritual, algo que también tendrás presente estos días, muy presente el tema espiritual. Tu regente es uno de los protagonistas del eclipse, Tienes muchos proyectos e iniciativas en tu cabeza que podrás poner en marcha. Y hay cosas en tu vida que cambiarán. Mirarás la vida desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. No te preocupes, Sagitario, los cambios serán para bien, aunque te tendrás que adaptar porque son muy significativos. Pero bueno, es un signo mutable, no tendrá problemas. Luego ya a partir del 5 de mayo dije y repito que económicamente te va a ir muy bien también con las amistades son muy buenos días para disfrutar del amor y si no tienes pareja y la encuentras en estos días será una gran historia al igual que si haces nuevas amistades además de hacer una amistad profunda os podréis beneficiar mutuamente con lo único que debes de tener cuidado esta quincena es con los excesos cuidado con el dulce con sustancias adictivas o gastos excesivos y también debes de tener cuidado con intentar el éxito a cualquier precio, porque esto lo puedes pagar caro. Cuidado okay. con la policía, cuidado con la corrupción, porque aquí Júpiter no te protege. Mm, bien, bien. Vale. Eh, yo por las dudas siempre declaro en, en mis declaraciones juradas que no, no soy un personaje políticamente expuesto, así que... Bueno, pues vamos a Capricornio. Vamos a Capricornio. Ay, muy linda esa cabra también. Sí, ¿verdad? Muy linda. Muy buena. Sí, sí, Me ha quedado sí. azulita, pero bueno, está bien. Tiene cara de buena esa sí. cabra. Es Hombre, yo los Capricornios que conozco son buenos. Sí, y por la parte que me toca que soy ascendente. Los capricornios son muy buenos. Eh, sí. y, pero por, ese, por esa cuestión de que les cuesta tanto expresar los sentimientos, eh, la gente siempre los ve y los pone en los gráficos como, como con rasgos muy duros por fuera. En cambio esta cabra eh, tiene cara de buena. O sea, tiene cara de Capricornio de verdad. Porque son buenos, son yo. Buenos, ¿sabes? Sí. ¿Sabes que tengo un hijo Capricornio y no es pasión de madre? Pero porque además me lo han dicho que tengo un hijo excelente, pero vamos, tengo más relaciones con, con más Capricornios y sí, podemos parecer fríos yo al tenerlo en el ascendente, es la imagen que doy de imagen dura y fría me lo dicen, pero que luego a mi, al trato conmigo que no lo soy. Uh -huh. ¿no? También me dicen igual una cosa que la otra. Y, y esa y así son los capricornios, ¿no? que tienen un porte un poco de distanciamiento. Pero vamos que en cuanto les dices, hola, qué tal, cómo estás, se abren y no... Mm, vale, sí, ocultan sus sentimientos, pero son personas muy agradables. Bueno, capricornio... Dime, ¿y vas a decir algo? Sí, la primera quincena, a ver cómo le va. Pues que va a estar muy centrado en su trabajo, Capricornio. Y bueno, a tal punto, Capricornio, que debes de tener cuidado con no abandonar otras áreas de tu vida. Déjate el tiempo para el ocio o pasar un rato en familia, que esto también es importante. No seas muy rígido contigo ni con los demás. Y además, eh, vas a estar un poco tacaño con el dinero. Esta quincena te vas a sentir especialmente solo o buscarás la soledad para desarrollar tu espiritualidad. Pasar un rato en soledad, Capri, está bien, pero no te cedas. Tendrás la oportunidad de madurar espiritualmente y pensar cómo darle forma a tus sueños y metas. Estarás más sensible y creativo de lo habitual. Y luego ya para, a partir del 5 de mayo, Capri. Pues estás muy preocupado con tus proyectos e intereses... Eh, ...y es que no te preocupas por la gente de tu alrededor. Estás ampliando tus conocimientos para lograr tus objetivos. Descansa el tiempo necesario. Debes reponerte mental y físicamente. Y si no lo haces, puedes acabar estresándote por el exceso de trabajo. Tu regente hace aspectos armónicos con el eclipse... Así que esto te dará perseverancia y paciencia para que desarrolles tu trabajo. Si tienes que resolver algún tema familiar, el momento es ahora. Tu regente, en Trígono con la Luna, te aporta madurez emocional y autodisciplina. Estarás más cuidadoso y paciente que de costumbre. ¡Qué bueno! Bien para Capricornio. Bueno, al fin y al cabo, trabajar es su hobby... <risa> Así que, pues más, si quiere más, está, está, feliz. Pasa dos quincenas felices. Exactamente. Trabajo, trabajo, trabajo. Bueno, Acuario, que llegamos a ti. Muy lindo está Acuario también, eh. Me gusta mucho el aguador o la aguadora. Ah, que sí, sí, sí. Lo que pasa es que al transformarle le tuve que cortar un poquito la cara porque no me entraba todo. Pero bueno, sí. con todo y con eso está. Muy bien. Muy lindo. No, no sé muy bien la cara, yo que le he visto la cara, no sé muy bien si es hombre o mujer. Quiero creer que por el pectoral es hombre, porque con estos hombros y este pecho, pues una mujer no quedaba muy estética. Eh, sí, en realidad yo soy de la idea de que los signos eh, no, no son ni hombre ni mujer. Eh, sí. Pero cuando se dibujan sí. se les da o un lado o el otro. Pero yo creo que esa, eh, esa cuestión de esa cara que puede ser de un chico o de una chica, eh, mm. y, y ese cuerpo que también puede ser de un chico o una chica, o sea, cuando todavía no está tan definido si es hombre o mujer, eh, ¿sí? Me parece que, que está bueno eso, de que vayamos entrando a ese nuevo momento que está viviendo el planeta, es dejar eh, esa, eh, poder trascender realmente esa eh, cuestión de masculino-femenino, ¿no? Eh... Fíjate que en una lectura de una luna recientemente, yo creo que no, no sé si habrá sido el, sí, el mes pasado, yo hablaba de los efectos de Plutón en Acuario porque esa, esa luna estaba aspectada con, con Acuario, no recuerdo exactamente, y hablaba yo de las nuevas cosas que veremos en ...con Plutón a lo largo de estos 20 años, ¿no? Claro. Eh, bueno, yo tengo una idea de la igualdad... Mmm, ...que yo entiendo que mucha gente no comparte conmigo... Eh, ...y mi idea de igualdad es... Eh, ...ni feminismo ni machismo... ...personas. Sí. Mm, porque en el momento que hablamos de feminismos, de machismos estamos hablando de una ideología, o sea, yo soy más que tú, para poder eh, eh, dar por bueno el feminismo, tengo que decir que el hombre es no sé qué, no sé cuál, tómalo. No, somos personas. Entonces, yo hablaba eh, de que Plutón en Acuario nos va a traer eh, esa igualdad en la que ser hombre o mujer será igual que ser rubio, moreno, alto o bajo, a tal punto, ya yo ya profundizaba más, que la moda no se distinguirá. Claro. Eh, el hombre podrá llevar una falda, un vestido de flores perfectamente, porque en verano son fresquitos. A eso decía yo en mi vídeo. Eh, no será de estañar, y la gente se puede llevar las manos a la cabeza, señores míos, antes de que se inventara el calzón. Y luego, posteriormente, el pantalón, el hombre llevaba túnicas, más cortas, más largas, pero túnicas. O a sea, los romanos, el, el típico guerrero romano va en mini. Sí, o sea, sí, sí. No, no digo ninguna barbaridad, eso ya se ha visto en la historia. Y a lo largo, yo creo que a lo largo de, de Plutón en Acuario se va a conseguir esa igualdad. El que cuando tú definas a una persona, digas que es hombre o mujer, simplemente por dar una característica más a su, a su forma física. Me sí, encontré con una persona rubia, alta, de pelo largo, que era mujer o que era hombre. Además, es otra la conexión que hace Plutón en, eh, en Sagitario, en, en Acuario, que eh, es que no necesariamente un... Sexo masculino, o sea, alguien que tiene genitales masculinos eh, y que tiene comportamientos femeninos necesariamente sea gay o homosexual o como lo quieran llamar. Claro, pero es que ¿Sí? cuando llegas a esa igualdad, eso C se acaba. Claro, y entonces, o sea, nada, te vas a encontrar con... Personas con hombres, por ejemplo, con comportamientos muy masculinos, pero que le gustan otros hombres, eh, con eh, mujeres muy femeninas que le gustan hombres, o que, ¿sí? y que va a ser una cuestión de gustos y de modas y de, y de cuestiones internas. No sé eh, vamos a llegar, sí, a esa igualdad en que, nada, vas a tener que... Eh, eh, que preguntar. Yo eh, hace poco en Argentina, hará cuestión de un año, perdón, que haga este lapso, cualquier cosa, o sea, si no te gusta, los, lo edito y lo saco del video. Eh, <ríe> antes de subirlo. No, me parece bien. Hace muy poco eh, se trató una ley, se aprobó una ley en Argentina eh, de que en, en el documento, todavía en Argentina, no sé cómo será en España, eh, figura masculino o femenino. ¿sí? Si sos masculino o si sos femenino. Pues eh, yo creo que Argentina no. Eh, y entonces se trató una ley para que se agregue eh, es, mm, sin género, o sea, género X. Eh, o sea, que... Vos te sentís que no sos ni masculino ni femenino o sea, Yo creo que aquí ya no pone ni masculino ni femenino Y el presidente hizo justamente un, eh, Hizo historia, el presidente de Argentina, Alberto Fernández eh, Y recordó que yo ya no, no me lo acordaba Pero yo lo vi en el documento de mi papá En el documento de mi mamá En el documento de mis abuelos eh, De que en cierto momento eh, decían eh, señas particulares que en el documento eh, o sea, si tenías alguna cicatriz si eras moreno o eras blanco o eras, o sea, el color de tez ¿sí? Eh, y, eh, ¿y cómo se fue sacando eso del documento? y entonces decía eh, el presidente decía, bueno tenemos que llegar a una ley superadora, a esta, que ya es una superación, ¿no? En la que en el documento no tenga por qué figurar si sos masculino o femenino, ¿sí? Igual que se aquí, llegó a sacar lo de señas particulares. ¿Sí? Aquí me parece que solo figura por, por la cara principal con la foto, en, evidentemente el nombre, uh -huh. y por la parte posterior... La dirección me parece que es lo único. Sí que antes yo el primer carnet que me saqué sí que, que ponía eh, hija, creo que ponía hija de. Ponía el nombre de, el, el nombre de pila de mis padres. Ah, mira. Sí, no me creo, me... creo que sí. Creo recordar que el primero, te estoy hablando de allá mis 14 años... O Allá sea, en los años 80, digamos. Que no, no, no, un poco antes. Un, un peligro antes de los 80. Porque aquí es obligatorio. 89. A 79. Era un chiste. Aquí es obligatorio a partir de los 14 años. Aunque lo puedes sacar a cualquier edad. ¿eh? Mis hijos lo tienen desde que tienen un año. O sea, que con sí. un año ya tenían el DNI, sí. Pero bueno, Acuario, a ver, que te las estamos haciendo... les sí, estamos mucho. haciendo sufrir. Vamos con Acuario, para la primera quincena. Pues mira, Acuario, que tendrás muchos cambios a nivel social. Bien que te asocies a nuevos grupos o que dejes de estar con los que habitualmente has colaborado. También a nivel personal pueden cambiar tus amistades. En ciertos círculos sociales te sientes atado y tú necesitas libertad. Entonces reaccionarás con rebeldía e intentarás cambiar las normas o directamente dejarás ese grupo. Dentro de ti sientes que debes de poner tu granito de arena para cambiar la sociedad actual. Necesitas innovar y mucha libertad. Esta quincena estás preparando ideas originales para emprender proyectos que te generarán beneficios. Podrás tener cambios inesperados en tu economía o en tus valores. Tu regente, en sextil con Marte, te aportará mucha energía para que puedas llevar a cabo todo lo que tienes en mente. Este tránsito también favorece tu vida amorosa, al igual que tus proyectos personales. Y luego, a partir del 5 de mayo, pues te esperan cambios dentro del hogar y con la pareja o socio, si los tienes. Puede haber cambios inesperados, o que tú tengas muchas ansias de libertad y te sientas atado dentro de la relación con los tuyos. Esto te produce mucho nerviosismo e inquietud. Intenta hacer cosas fuera de tu rutina e intenta ser tú quien provoque el cambio para que no sea tan desagradable. Intenta no enfrentarte a las figuras de poder, sobre todo en el trabajo. A nivel de relaciones, no tomes decisiones importantes ahora mismo. Tu intuición no funciona bien. Bien. Este me parece que tenía un, una cuadratura con Neptuno. <risa> Así que yeah. la intuición fuera. Si no recuerdo mal, creo que era una cuadratura con Neptuno. Y, uy, Piscis, que se me olvidaba poner a Piscis. A ver, vamos con Piscis. El último de los signos del Zodíaco. Esos pececitos, uno por un lado, otro para el otro. sí. Bueno, pues mira, Piscis, que la primera quincena deseas una vida menos aburrida y esto te conducirá a desarrollar tu espiritualidad y a interesarte por el esoterismo o ciencias ocultas. Tienes sentimientos de inseguridad que te van a llevar, que te llevan a pensar que los demás te ven raro, pero no, son solo tus pensamientos, estás percibiendo las situaciones de forma distorsionada. Idealizas demasiado a tu pareja y no quieres ver los defectos que tiene Ten cuidado con comenzar una aventura o intentar ocultar algo porque te van a pillar Ahora debes de ser lo más claro posible Bien Estás más Bien. susceptible. dime Voy a estar que atento ya. Voy a estar atento <risa> Estad atento porque va a ser fácil pillarlos, ¿eh? Uh -huh. Estás más susceptible de lo habitual y con la autoestima tocada, así que si pretendes iniciar una dieta, ahora no es el momento. Debes de tener cuidado con los contagios e infecciones y con las adicciones. Esta... Mmm, a ver, es que como estás más susceptible y, y más... Eh, también con la... Si te excedes con estas adicciones, también estás más susceptible a la intoxicación o envenenamiento. Y cuidado con los robos ítimos. Bien. Bueno, pues hemos terminado. Hemos llegado al final. Lola, gracias por, uh -huh. por, este, por este hermoso horóscopo eh, para todos los signos. Sí. Sí. Eh, por quincena para todo este sol transitando Tauro. Eh, nos volvemos a encontrar eh, a finales de mayo, o sea, media, a mediados, finales de mayo, para eh, así hacer eh, el, el oro Sí, no, yo con no, el sol no he mirado cómo está este iniciándose. Pues no he mirado cómo queda para la siguiente quincena, o sea, para el siguiente mes. Sí. A eh... ver, pues mira, tenemos eh, el 20 de mayo cae en sábado. Bien, seguramente ese sábado. Eh... Seguramente será ese sábado, sí, porque el anterior es 13 y el siguiente 27. Claro. Así que lo más fácil es que nos veamos el 20 de mayo. El sábado 20 de mayo eh, Con el horóscopo para el sol transitando eh, Géminis eh, Eso. Y ya con Mercurio directo Porque recuerden eh, Además de todas las predicciones que, que dio Lola para todos los signos El 23, si no me equivoco, el 22 o 23 de abril el Mercurio se pone retrógrado eh, hasta el eh, 15. O pues 16. ahora no, no lo recuerdo, pero yo, yo tengo un calendario eh, mercurial. Sí, yo el, el otro día alguien me preguntó y se lo mandé, así que si me das un minutito ya te lo digo. Del 22 de abril hasta el 14 de mayo, inclusive, Mercurio está retrógrado. Así eh, que ya el 20 de mayo lo tendremos directo. Exacto. Eh, así que el 20 de mayo ya va a estar directo. Recuerden que no hay que asustarse con Mercurio retrógrado. Eh, simplemente tener más cuidado. Si uno tiene que firmar contratos o tiene que pedir un préstamo en un banco, digo, siempre leer dos veces la letra chica porque Mercurio suele atravesarse con esas cuestiones, sobre todo. Lola, gracias. Nos volvemos a encontrar entonces el... Eh, el 20 de mayo. El 20 de mayo. El 20 de mayo. Y por supuesto, como siempre, todos los días con todo. Eh, voy a volver a poner ahora en el final del video Astrología Kármica. Estamos lanzando Astrología Kármica con Lola. Ciao. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Marcelo. Adiós a todos.